Carolina, gracias a todo el equipo de producción. Gracias a la gente que nos ve siempre. En el día de hoy quiero tratar varios temas de interés para la República Dominicana. El primero está focalizado en la región nordeste, San Francisco de Macorís, hermanas Mirabal. Y es una denuncia muy responsable que voy a hacer en el día de hoy. Atención, pueblo de San Francisco de Macorís. Atención, hermana Mirabal. Tenemos la información confirmada. Confirmada de que decenas, para no decir cientos, decenas de maestros han sido designados como técnicos en la Regional 07, bajo la dirección de Guadalupe Bruno. No tengo el placer de conocerla, nada tengo en contra de ella ni de nadie. Pero es una situación grave. Y usted dirá, ¿por qué? Sí, porque esos maestros lo están sacando de las escuelas para llevarlo a ser técnicos donde ya está lleno de técnicos una duplicidad de técnicos y están dejando las secciones vacías. Oigan esto, señores. Según nuestros datos, decenas de secciones están totalmente vacías porque esa gente que estaba dando clase y que eran directores de escuela también, dejaron las escuelas y ahora están como técnicos, designados como técnicos. Amigos y canchanchanes y compañeros, algunos eh, no del partido, eh, compañeritos del partido, eh, amigos y canchanchanes de un alto dirigente del PRM aquí en San Francisco de Macorís. Lo sacaron de las escuelas y lo llevaron a la regional y a los diferentes distritos de la regional a ser técnicos. Pero esos técnicos que están ahí no lo han quitado. O sea, no sacan ese técnico y lo mandan para la escuela, sino que lo dejan ahí y le traen otro paquete de técnico donde ya hay. Y yo quiero hacer esta denuncia porque me sorprende, y atención a mi amigo Sisto Gavín, presidente del ADP en San Francisco de Macorís, a quien yo le guardo mucho respeto, que se ha quedado callado. Atención ADP, esa vaina del amiguismo, entre ustedes tiene que acabarse y voy a mencionar aquí algunos nombres que ya me autorizaron a darlo. Me dicen que Vicente Almonte de ADP técnico, Manuel Frías de ADP técnico, un profesor de una escuela rural de por aquí naranjo dulce, eh, eh, técnico, otro maestro de una escuela técnico y esas secciones y esa clase quién la está dando. ¿Cómo están sustituyendo esos maestros? ¿Cuál es la metodología que se va a utilizar si esos maestros se supone que tienen que ser nombrados por concurso? Y ahora sale el ministro en la capital que no, que lo van a tomar de una lista de elegibles. Y el ADP callada, ¿saben por qué? Porque si Omar aguanta en la capital es del PRM. ¿Qué diablo va a denunciar? No va a denunciar nada, porque es del PRM. Pero aquí... Aquí yo no quiero pensar en San Francisco, conociendo la trayectoria de Sisto Gavín, que se van a prestar a esa vagabundería. ¿Por qué? Porque no? bueno, Sisto Gavín estaba sentado aquí ayer. Ayer estaba. Sentado, enfoca la silla. Estaba sentado en esa silla ayer Sisto Gavín y no dijo nada. Pues yo lo voy a mandar a entrevistar hoy. Incluso. La información me la, confirma, me la confirmaron varios dirigentes de la DP. Porque yo dije, no, pero déjame llamar, déjame escribirle a otra gente, que no se asista porque me sorprende esto. Nadie lo sabía. ¿Ustedes lo sabían? ¡Nadie! Pues me dicen que ahí en el distrito y en la regional. Se están chocando, lo tengo, porque no encuentran qué hacer. De tanto que hay. Que hay cinco y seis en una oficina. Pero y qué es esto? ¿Y este desorden? Eso es la regional 07. Entonces. Eso hay que denunciarlo. Y ojalá, atención Israel, que Arismendi el antiguo hubiese cumplido con lo que se le mandó a hacer. Que lo mandamos para allá y vamos a mandar para allá para que la directora regional le explique a esta población qué es eso y que confirme cuál, qué cantidad de técnicos fue lo que fueron sacados de las escuelas. que me, a, hablamos, Estamos hablando de decenas de profesores que lo sacaron de las escuelas y que esas escuelas las dejaron vacías. O sea, un maestro tiene una sección, tiene que dar clase, y lo más no otro técnico. Pero quién sustituye a ese maestro por Dios. Si el año escolar inició. Así es que se está manejando eso ahí. Pero no solamente aquí, es a nivel nacional que está pasando eso. Y decían que no, que el Estado no es un botín. Pero sí lo es. Porque la cuestión es solamente cuando es el otro que está de aquel lado. Eso está mal. Porque se los criticaron al PLD, que también lo hacía, que también colocaba muchísima gente ahí sin ningún tipo de talento, sin ningún tipo de preparación y le llevaban a ser técnico, solamente porque eran los compañeritos de la base. Entonces ustedes van a hacer lo mismo, luego de criticarlo. Pero por Dios, pero por Dios, que me desmientan. Y yo quiero aquí emplazar a Sixto Gavín. ojalá me esté viendo para que llame. Para que, para que nos hablen de eso, que nos digan cuántos son los maestros que fueron sacados de las aulas y, y, lo, y lo designaron como técnicos. Incluso el hijo de, de un dirigente del PRM que era monitor, monitor eh, deportivo, educación física, y lo hicieron técnico ahora. Oye, el hijo de... Lo, ¿Se acuerdan que yo le hablaba a ustedes ayer del nepotismo? de los que nombran a las mujeres y se nombran ellos en otros sitios y, y, y colocan a los hijos en, en puestos buenos. ¿Esos son? Ustedes verán que esos nombres van a salir. Yo solamente estoy esperando que me llegue el listado y se los voy a dar uno por uno. Uno por uno. Para que ustedes vean lo que está pasando aquí en San Francisco de Macorís. ¡Terrible! Así que atención a los emplazo. Los emplazo a que esta información no las confirmen, de hecho está confirmada por varios dirigentes de la ADP, porque dije yo, pero déjame que me excuse Sixto, que lo quiero muchísimo y lo respeto, pero me sorprendió que ayer no hiciera la denuncia aquí, cuando lo sabía, porque ayer me comuniqué con varios dirigentes de la ADP y me lo confirmaron, y me dijeron, sí, yo soy responsable, me dijeron que son los nombres, y yo tengo otros nombres que no lo voy a decir hasta que salga el listado, pero están ahí, están en la regional y están en los distritos eh, 07, 06, 05, están ahí, Designado como técnico, pero que eran maestros y que no lo han sustituido. Y que no se ha creado el mecanismo para sustituirlo, que debe ser mediante concurso. Así es que se está manejando eso ahí. Ahora, en el gobierno del cambio, le dije, muchachos, tomen nota. Para que ustedes vean cómo es esta vaina cómo es este sistema en la República Dominicana. Tanto que hablaron, para entonces ahora hacer lo mismo. Además del nepotismo que hay ahí, además del nepotismo un manejo eh, eh, fraudulento de eso colocando gente ahí a veces sin capacidad digo, como técnico a ganar cientos de miles de pesos cuando hay muchísima gente preparada muchísimos maestros preparados aquí que quisieran ser técnicos y, y que quisieran concursar pero no lo dejan porque no son compañeritos de la base porque no son lambones ni tumba polvo y porque no renuncian a los partidos a, a dos o tres días de las elecciones para congraciarse con el partido de poder porque son a, canchanchanas de los dirigentes yo no voy a decir los nombres yo no voy a decir de aquellos canchanchanes de, de, de un alto dirigente del PRM ahí y que ahora son técnicos, ¡ay! ¡qué casualidad! renuncié del PLD y ahora soy técnico porque ¿quién es usted? usted concursó Usted dice, ¡ah no! antes no concursaban, ¡coño! pero vamos a seguir con la misma vaina, con el mismo sistema de que tengo que ser político de que tengo que, que tumbarle el polvo a fulano de tal para yo ser técnico, ¿y qué vaina es esta? ¿Y a dónde te vamos a llegar? Dice Bulín. ¿esto no se sabe dónde vayas a parar? ¡Caramba! Tenemos una llamada ahí, ¿quién es? No, no, si no, si no es un dirigente de la DP, no me lo pase. Bueno, tiene que ser un dirigente de la ADP, sino que llame después del tema. Porque lo que yo estoy hablando está totalmente confirmado. Totalmente confirmado. Que llame después del tema. Por otro lado, señores, el otro día el presidente de la República, Luis Abinader, hablaba de que iba a a luchar contra la criminalidad. Y yo, que me gusta escudriñar, que me gusta investigar, cosa que le duele a mucha gente, sabía que lo que estaba diciendo es un disparate. Porque hay algo que es importante saberlo. Y es que a lo que usted no le aplica ciencia que es la ciencia del conocimiento, a lo que usted no le aplica ciencia, no le va a dar resultado. Esta semana y en este mes, más de seis mujeres la han asesinado en este país. Pero la última tragedia en Santo Domingo Este, de un caballero que molesto con una expareja va, la mata a ella, una hermana, lo, no, la mata a ella, a la mamá, al papá a un cuñado, e hirió a la, la, la hermana. O sea, cuatro mató en un mismo acto. Atención Luis Abinader, se lo advertí, le dije que si usted no trabaja en, en, en política criminal efectiva, eso que usted dijo ahí es un disparate. Porque el delito primero se fragó en la mente, y de la, de la mente, cuando la gente la, lo piensa, hay un nexo hasta el hecho. Ese nexo es el que tú tienes que romper. Lo voy a explicar de manera gráfica. Si aquí está el delito en la mente tuya y aquí está el hecho, lo que tú tienes que romper es esto. La gente da señales en un 90%, da señales de lo que va a ser. Y aquí entonces hay que citar a Gabriel García Márquez con la obra. Crónica de una muerte anunciada que la gente la cita, pero que sociológicamente tú la estudias y es la realidad. Los hermanos Pedro y Pablo, eh, eh, Pedro y Pablo Vicario que querían matar a Santiago Nazar y se lo estaban avisando al pueblo entero. Le decían vamos a matar a, a, a Santiago Nazar y iban a otro sitio y le decían hoy vamos a matar a Santiago Nazar. Y iban a otro sitio y decían hoy vamos a matar a Santiago Nazar. Lo estamos esperando, mira, mira el puñal aquí con lo que lo vamos a matar era para que no lo dejaran matarlo, ellos lo estaban advirtiendo, porque no querían matarlo, pero ya el odio, la ira que ellos tenían por dentro, ya no la podían contener, y entonces estaban buscando que alguien lo detuviera, crónica de una muerte anunciada, y todo el mundo lo sabía, y veían a Santiago Nazar cuando iba caminando, y, y, ve, y lo veían a ellos que lo estaban esperando, incluso una que le dijo, caramba, pero dejen eso para otro día, Crónica de una muerte anunciada. La gente normalmente, ese tipo de actos lo anuncia. Él lo había hecho. Le dijo, te voy a matar. Y había incluso una orden de alejamiento. Porque la gente normalmente lo anuncia, lo muestra con su conducta. Ah, pero nadie hace nada. Porque no se rompe el nexo. Porque cuando tú lo fraguas en la mente el delito, que tú calculas cómo tú vas a cometer el delito, qué tú vas a hacer con el delito, tú vas calculando todo hasta cómo tú lo vas a hacer. Y si tú no rompes el nexo en función de un seguimiento de la conducta de esa persona, no lo vas a poder evitar. Por Dios, Binader, utiliza la ciencia que eso está ahí. Te lo han dicho todos eh, eh, lo, lo, los investigadores, los juristas. Los criminólogos han escrito todo eso, eso está ahí. Yo no sé, yo no, yo no soy el que, que desarrollado esa teoría. Yo solamente lo he investigado, lo he leído. El delito se fragua en la mente. Pero la mente, la mente, desarrolla conductas que se van viendo a lo largo del tiempo. Y entonces, si el, si el delito se fragua aquí en la mente, de ahí al hecho, hay un nexo que hay que romperlo. ¿Cómo? Observando la conducta. Si cuando esa mujer pone la denuncia de que este hombre la estaba amenazando, le dan un seguimiento a él, mira que compró un arma de fuego, mira que fue a tal barrio, ahí consiguió un arma de fuego ilegal, mira que se está acercando, mira que va para tal sitio, lo evitan. Pero con seguimiento, conciencia, no es a lo loco desde el palacio. Eh, sí, nosotros vamos a evitar la criminalidad. Eso es un disparate un disparate, si no le aplica ciencia si no le aplica investigación conocimiento entonces, con esto señor presidente hay una, hay una propuesta ahí de José la luz brillante, de botón de pánico que le permite a una persona saber cuando su posible agresor está cerca y, ese, y, esa, y esa información que es a través de un algoritmo, no va a ir a conciencia no es un disparate le avisa a todo el mundo por ejemplo, eh, Junior tiene una hermana que está siendo amenazada o acusada por una persona. Eh, ese algoritmo le avisa a Junior que esa persona está cerca, a tantos kilómetros o a, a tantos metros. Y le avisa a la policía, le avisa al Ministerio Público, le avisa a ella, a la persona, le avisa a él, porque puede ser varón también. Le avisa a todo el mundo, le avisa al barrio, al presidente de la Junta de Vecinos. Ah, pero no le han hecho No le hizo caso al PLD. Eh, no sé si a esta gente le harán caso. Pero ciencia, señores, que algo te avise, incluso el barrio, conociendo la conducta del agresor, sabe, ah, pero mira a fulano, eh, amenazó a fulana, mira lo de dando, la va a querer matar, cierra la casa o escóndete, si ella lo sabe y el, y el barrio la protege, la familia la protege, la sociedad la protege o lo protege, pero hablando de disparate del Palacio Nacional, no, y ustedes verán que es así, y van a seguir matando mujeres, y van a seguir matando gente. Que lo, lo avisan. Santiago Nazar. Crónica de una muerte anunciada. Los hermanos Pedro y Pablo Vicario A todo el mundo le, le avisaron que lo iban a matar. ¿Saben por qué? Porque en, en su interior ellos no querían hacerlo. Por ya la rabia de la honra de la hermana y de lo que sea. Ya no lo podían contener y tenían que hacerlo por una cuestión social. Pero en el fondo no querían hacerlo porque ellos también lo querían. Y le avisaron a todo el barrio para que ellos intervinieran y nadie hizo nada, lo mismo que nosotros hacemos, que una mujer va a ir por una denuncia y lamentablemente nosotros no hacemos nada para protegerla o para defenderla, lamentablemente Muchísimas gracias Yerjan, por el